¡Buenos días! Aquí me tienes, jugando con el Bosu, es una pieza fundamental en tu vida, te lo recomiendo. Trabajar propia excepción movemos brazos, empezamos calentando. De verdad, de verdad, muy interesante el tema Bosu para trabajar, articulaciones, equilibrio, potencia... Eso es, si quieres empezar a correr, no simplemente por mejorar tus capacidades. Hoy toca cardio. Media intensidad pero continuo. Tenemos 8 y 8, 16 bloques de ejercicio. Entonces bajamos, abrimos, como siempre, abrimos abajo caderas, estiramos adelante, eso es. Estira. Estiramos atrás, al medio, atrás. Estamos listos, preparadas, preparados. 3, 2, 1.. Y vamos a empezar. Tenemos un skipping. Pues empezamos nuestra carrita con ritmo, con flow. ¡Venga! Vamos. Vamos. Ticket, te Esa. Para, pa, Sigue, sigue. Sigue, sigue. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Dos, uno, lo tienes. Abajo, posición de squat y nos vamos. Puños. Lo tienes. Venga, va. Con energía. 10 segundos. Rápido, rápido, rápido, rápido. rápido. Dos, tres, dos, un. Ya, yeah, ya. Yes. Muy bien, fantástico. Saltamos, continuamos. Press militar, ya sabes, la barra aquí el pecho. Bajamos, subimos y empujamos fuerte arriba. Tres, dos, uno. Abajo, arriba, abajo, arriba. Imagínate que es muy pesada esa barra. Yes. Y puedes elevarla arriba. Eso es. Vamos eso es 2 1 subimos soltamos jumping back cruzamos mano tocamos talón por detrás 32 1 vale Va. la mano detrás a la cabeza a la nuca bien arriba y toca con el talón Eso es. 4, 3, 2, 1. Bien, fantástico. Vamos a vaqueira. Cogemos nuestros palos de la renovada, que nos queda más cerca. Bajamos esquís. Venga, arriba. Bien, bajamos brazos con energía. Sí. Eso es. Las piernas sienten cómo bajan los brazos. Ahí cargando peso. Eso. Vamos. Venga, un poco más. 5, 4, 3, 2, 1. Última. Pierna izquierda adelante. Nos vamos a lance. Bien apretadito, recuerda. Desde ahí abajo y tengo tensión ahí arriba. No aflojo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Tienen que entrar seguro. Muy bien. Fantástico. Nos vamos al medio. Sentadillas. Recuperamos espalda atrás y piernas a la altura de los hombros. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sigue, 10, vamos a por las 15, 11, 12, 13, 14. Yes, fantástico. Pierna derecha adelante. Vamos a por el lance. Acabamos con el golpe de pierna. Arriba, fuerte los hombros. Y vamos, bajo. Y el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 12. Muy bien. Vamos al suelo. Abajo, mountain climbing. Empujamos bien fuerte el suelo. Bien rígida nuestra espalda. Y arriba esas piernas que vuelen. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Eso es. Ven, arriba. Sí. Sí. Tú con ese ritmo. Si puedes acelerar a tener un poquito más vamos vamos vamos 8 segundos 3 2 1 lo tienes nos levantamos trabajamos movilidad Ahora, brazos bien arriba caminamos hacia caminamos adelante bajamos caminamos hacia atrás arriba brazos caminamos hacia adelante apoyo y voy atrás venga sigue Muy bien. un poquito más. Última. Estupendo, me quedo arriba, me quedo arriba, quedo aquí. Brazos bien arriba y subo, codo a La la tienes? Va. Tienes sueltas, brazos, piernas muy bien, cogemos la comba y ahora sí bueno, empezamos con nuestros saltitos de comba mueve bien los brazos bien, vamos, vamos, estamos terminando la primera vuelta ya 2-1 Muy bien, muy bien Atención, posición de squat, sacamos el gancho desde abajo Va. Venga. mete toda tu espalda Va. Muy bien, combinamos. Abro y arriba. Abro y arriba. ¿Lo tienes? 3, 2, 1... Sí, vamos con el rey, vamos con los barfis tú puedes, es verdad que sí brazos arriba, me bajo atrás, me subo y un saltito venga, va tienen que entrar cinco por lo menos, uno dos tres cuatro, vamos por el último Yes, yes, yes, yes, yes, muy bien y por último abraza la vida, me encanta este ejercicio, bajo y abro, bajo, abro, con energía, ah. venga, tenemos ahora 30 segunditos de descanso para que bebas, respires, recuperes el aliento, y Sigue. dale todo aquí, va, un poquito más, Cogemos aire, recuperamos energías Uf. Uf. empezamos de nuevo. ¿Cómo vas por ahí? Bien, sí. Estupendo. De nuevo, iniciamos el ciclo con el skipping. Cuando estés lista, cuando estés listo, comenzamos. Te incorporas. Pues, ¿sabes? Y vamos a ir. Empezando la carrera. Sigue, sigue, sigue, sigue. Vamos, vamos. Último sprint. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Maravilloso. Vamos con boxing. Desde abajo flexiona las piernas. Toda la fuerza sale de aquí del core. Sí, sí, sí. Venga. Toma más Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Sí, toma, toma Cargamos la barra más abajo y activa. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Hoja. Siete. Ocho. Nueve. Siete sigue. Diez. Once. Doce. Trece. 14 y última 15 muy bien, muy bien vamos con la mano por detrás, jump y back. va, sigue explica por la Dani chicos chicas chicos vamos con esquí como nuestros bastones y bajamos fuerte brazos abajo que se sienta bien las piernas Peso son los talones, recuerda el peso ahí abajo de los talones Eso. vamos vamos pues a un pequeño saltito si quieres cargar un poquito más esas piernas. ¡Chao! ¡Estupendo! Nos vamos, Lance. Pierna derecha adelante. Apretamos abdomen. Y arriba, fuerte. Uno. Dos. Recuerda, 12 tienen que entrar. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Mira un poquito tu torso. Siete. 8, 9, 10, 11 y 12. arriba, al medio nos quedamos. Posición de squat, sentadilla. Rotamos hombros. 15, tienen que entrar fácil. Tú puedes. Bajo y 1, 2, 3, 4, 5. Baja bien ese culete. 6, peso en los talones. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, última, 15, fantástico, pierna derecha adelante, completamos el combo pierna, desde ahí y aguanta la tensión en la pierna estirada, abajo, 1, 2, 3 puedes girar un poquito el torso 4 5 6 7 8 9 10 11 una más 12 yes. estupendísimo Nos hacemos piernas vamos abajo mountain climbing eso es ahora sí vamos a tu ritmo a tope Venga, una. Dos. Acelera. Un poquito más. Vamos, vamos. Estamos terminando. No te guardes nada. No te guardes nada. Vamos. Tres. Dos. Uno. Uh -huh. Estupendo. Vamos arriba. Y de nuevo. Brazos arriba. Rodilla al codo. Tres, dos, uno. Va. Esos brazos bien arriba. Abre bien la espalda. Cuando van los brazos arriba. Siéntelo última, y agarramos nuestra comba, como tú y yo sabemos, y empezamos, esto con estilo, a una pierna, vamos, vamos, sigue, sigue, ascender un poquito más, va, va, va, Vamos con el upper. Se gancha abajo, abajo, sentadilla. Ahí. con toda la intensidad. Venga. Es que sentir el dorsal como se estira. Está haciendo genial. Vamos. Uh, uh, uh desde atrás, con energía, tres, dos, uno, soltamos brazos, coordinamos de nuevo, izquierda, o sea, abro y arriba, Va. abre bien tu espalda atrás, Eso es. venga, coge ritmo, nos quedan nada, dos ejercicios, 40 segundos, un minuto de ejercicio, no te guardes nada. Vamos. Vamos. Sigue. Sí. Va. Va. Otra más. Ya. Estupendo. Vamos con el rey. Vamos con los bartis. Cinco. Tienen que entrar. Empieza cuando quieras. Tres, dos, uno. Y abajo. Venga, subo con energía. Uno. Dos. mis guerreras, guerreras, y como no, estamos con, a ver, se abraza la vida abajo, ya pues lo tienes, sentadilla, y abro bien, abro, el último, va. no los cuentes, acelera, hasta que no puedas más, Dos, uno. ¡Yes! Maravilloso. Fantástico, chicas. Fantástico. Cogemos aire. Respiramos. Nos vamos al suelo. Empezamos a trabajar. Abdominales. Core. A tope. Venga. Venga. Apoyamos los codos. Posición de Plank muy fuerte, ajusta tu ombligo, mételo para adentro y giramos a un lado y a otro, saca tu cadera lo más lejos que puedas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 y 10 nos damos la vuelta seguimos con sit up estiro desde aquí, estiro brazos, estiro piernas y de un tirón levanto agarro talones ¿Sí? vamos con ella. estiro y abajo 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, damos dos más, 11, una más y dale. Estupendísimo. Nos damos la vuelta de nuevo y... Bueno, más importante Antes de empezar a movernos Bloquear bien nuestro cuerpo Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte Y desde aquí, ahora sí Izquierda, derecha Izquierda, derecha Man dos man tres Cuatro Cinco Seis Siete 8 9 10, y me quedo al medio aguanto un segundito siento la congestión 3, 2, 1 bajo, descanso y recupero la postura de sit up voy arriba importante siempre, la columna bien abajo. eso es y desde ahí si no puedo estirar de todo porque me hace arco pasa nada no, dejo de ellas aquí un poquito más flexionadas desde ahí arriba 1 o oh, las dejo en el aire 2 fíjate 3 así añado más tensión 4 5 6 7 8 9 y 10 maravilloso estupendísimo cogemos aire una vez más exhala y nada, nariz exhala lento Felicidades, buen trabajito. Continuamos con los estiramientos. Trabajamos un poco movilidad. estamos aquí en cuadrupedia y recuerda, bajamos hombro, bajo hombros, subo. Empujo. Toma conciencia, el abdomen no se mueve. Bajo los hombros, subo, bajo, subo. Lo hacemos cada cierto tiempo y en ocasiones se nos olvida. Dejamos los hombros neutros y ahora movemos el abdomen abajo. Abdomen solo. Bajo el abdomen, flexión lumbar, subo abdomen arriba. Eso es grande. Lo hacemos dos veces más. Y ahora sí, lo incorporamos todo. Bajo hombros, bajo lumbar, subo hombros, lumbar, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo. Siente la diferencia. Eso. Subo, subo, bajo, bajo, subo, subo. Muy bien, nos vamos atrás, hacemos saludo a estiramos espalda, hombros, inhala, exhala, coordina con la exhalación, exhala, y nos vamos hacia adelante, inhala, y nos vamos al suelo, llegamos arriba, a la cobra, estiramos espalda, respira, exhala, repetimos este ejercicio siempre. Cada día, por lo bien que nos sienta. Uf. Cambiamos la punta de los pies, sacamos el culete arriba. Dejamos cabeza neutra. Y eso es. Y piernas semiflexionadas. Buscamos talón, llegue al suelo. Si no llega, no pasa nada. Poco a poco estiramos hombros empujamos fuerte los brazos, inhala, exhala y ajusta la tensión, lanzamos pie derecho al medio de las manos y salimos arriba, salimos arriba, tensión en la pierna queda extendida, estiramos brazos grande arriba, inhala, eso es. Aplica tensión en la punta del pie, estira gemelo también. Inhala, exhala, ajusta tensión arriba, un poquito más. Exhala, bajamos brazos, recuperamos la postura. Pía atrás, bajo al suelo, estiro espalda de nuevo. Cambio la punta de los pies. De nuevo voy atrás. Siguen esos talones poco a poco estirando gemelo para llegar al suelo. Pierna izquierda adelante en medio de las manos. Brazos arriba. Y estiro. Eso. Siente como cada respiración llena tu cuerpo de energía. Eso es. Y última. Manos, juntamos piernas y estiramos arriba lentito, lentito, lentito. Siente cada vértebra de tu espalda. Eso es. Eso es, rotamos hombros atrás, media vuelta a la cabeza a un lado, media vuelta al otro, juntamos brazos, estiramos adelante, abrimos las piernas para tomar estabilidad, estiramos brazos adelante, estiramos espalda, flexiona un poquito, la cadera está en otra, eso es, ajusta tensión. Nos elevamos arriba, cruzamos brazos por detrás, tira, manos abajo, hombros atrás y desde ahí, inhala, flexiona, cadera, vamos arriba. Eso. arriba, y por último, como no, trabajamos equilibrio, abre los deditos de tu pie, centra el peso al medio, desbloquea la rodilla, y llevamos la rodilla arriba, agarramos, busca un punto donde fijar la mirada, y comienza a estirar la pierna que tienes atrás, inhala, exhala, Eso es, lo estás haciendo genial. Ajusta un poquito más la tensión. Eso es. Recuperamos. De frente, lo mismo. Abro los deditos. Rodilla flexionada. Recojo atrás. Estiro un brazo para el equilibrio. Y poco a poco. Poco a poco voy flexionando adelante. Eso es. Eso es. Y un poquito más. Eso es. Y recupero. Bien. Muevo hombros, brazos, cadera pierna está todo en su sitio, tenemos movilidad, ya hemos ganado el flow, pues como en otras respiraciones y nos vamos, nada más, vamos con la última, pecho grande, grande, grande, Y hasta aquí la película de hoy. Próximo día, más.